Y vamos a hacer una mezclita de tres temas de Kenny Sophlin y bueno, esperemos que os guste. Radio Potablada. Radio Potablada. Queremos reunir muy suavemente esos tiempos uh, de la zonilla con su banda sonora. Por ejemplo, la banda sonora del váter uh, en los años 90, cuando había más épica, había más pelo y había más zonilla. Os dejamos con ella. ¿Qué te pide la regla? ¿Qué te Voy a escuchar. Dale, dale. I <laughs>